Bienvenidos, bienvenidos sus amigos Elida y Rafael, y en este momento vamos a compartir una parte de, de un himno precioso, El Rey Ya Viene. Y nos dice así, El Rey Ya Viene, El Rey Ya Viene, Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré, El Rey Ya Viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos libertados glorifican al Gran Rey. Los niños y los ancianos, los enfermos que Él sanó, los leprosos ya limpiados,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 Eh, bienvenidos a este su programa eh, de Bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo. Amén, amén así es. Nos da gusto que tú ya puedas estar con nosotros. Si nos puedes decir, si están viendo las imágenes, eh, pues te lo vamos a agradecer. Sí. Y si ya estás tú por ahí, dime, ya llegué, ya así estoy es. aquí. Sean bienvenidos, sean bienvenidos y gracias, gracias a todos. Las personitas que están compartiendo estos videos. Que el Señor les bendiga grandemente. Sí, sí. Este, y dice, la cuestión del himno este eh, no sé cuántos años tenga de, de existir. Pero sí. Ya, ya me, me, tiene no, muchos años. Eh, ya, ¿sí? ya tiene muchos años. Así es. En los años de nosotros. Uh -huh. eh, no los del tiempo del Señor. Sí, no, no. Porque ese está presente por, por suceder. Así es, así es pero sí es un himno muy muy viejito eh, y pues eh, precioso hay un canto también que Toño eh, sí. Monzón eh, uh -huh. canta el, el de Maranata, Maranata y me es. recuerdo cuando los trajimos al valle eh, en uno de los aniversarios del programa de radio y pues era, era muy bonito este, escuchar himnos de esta naturaleza claro así es eh, porque pues eh, no se da ya todos los días esto en nuestros tiempos. Así es. Eh, porque la música ha cambiado. Ha cambiado Las mucho, costumbres han cambiado. Y sí. eh, bueno, pues... Eh, han cambiado. Eh, pero son de los hitos viejos que han permanecido y ahí están todavía. Así es. Y Así bueno, es, les decimos bienvenidos, sus amigos. Herida. Y Rafael Cavazos. Sí. Entonces, eh, vamos a continuar. Eh, si tú estás ahí, pues haznos saber si se, se ve bien las, las imágenes, por favor. Así es. Miren el, el tema. El tema de hoy. ¿La decisión es tuya o de quién? Una gran pregunta. Así es. La decisión, ¿de quién es? ¿De quién es la decisión? ¿Tuya o de quién? ¿La decisión en qué? En todas las cosas de la vida. Así es en todas las cosas de la vida ahorita por ejemplo en esos tiempos de esta cuestión de esta epidemia que eh, hay porque en primer lugar porque está exacto como la estás viendo tú porque te han pedido que te quedes en casa que no se bueno nos han pedido todo, el mundo. Nos han pedido, en todo el mundo en todo mundo y en todo el mundo eh. Eh, porque eso es igual en aquí que en Europa que en Asia y que en todas sí, partes. Ese es mundial. Es, es decir, esto se convirtió en algo mundial completamente. Entonces, nos están diciendo, no salgan, quédense en casa. Uh -huh. Así Cúbrase, protéjase, lance las manos eh, hasta 20 veces. Ya están presos los judíos. Muchas indicaciones, sí. sí. sí, sí. Entonces, eh, pero la decisión es nuestra. Así es. Si lo hacemos o no lo hacemos. Correcto. Si nos cuidamos o no nos cuidamos. Esa decisión sigue siendo nuestra. Sigue siendo nuestra. Así Por eso es. la, la pregunta es, ¿la decisión es tuya o de quién? No de quién. Creo que la decisión es de cada uno de nosotros en lo particular. Así es. Entonces, vamos a continuar. Y, buscando en la internet. ¿Qué significa la palabra decisión? Uh -huh. Porque es una situación que tenemos que decidir nosotros, nosotros claro. mismos. Así es, deter sí, determinación definitiva adoptada en un asunto. Uh -huh. o sea, hay que tomar una decisión antes que él llegue. Es un ejemplo. Un ejemplo. El presidente se mostró satisfecho de la decisión adoptada por el Consejo. Es, por ejemplo, cada presidente de gobierno... Uh -huh cada mandatario de, de, de cualquier gobierno uh -huh. tiene que convocar a los suyos, a los cercanos, a su equipo personal, a eh, su equipo uh -huh. administrativo. Uh -huh. ¿Cómo ven esto? Sí. Que no sea una decisión bien personal, porque ah, como hay que errores. Oh, sí. Sí, sí. Cuando ya hay dos, tres, cuatro, cinco, seis que, que están participando en la idea, uh -huh. se pueden sí. tomar las mejores las decisiones. Mejores, eso sí es. Entonces, ¿Y qué dice aquí? ¿Sí? Pues adoptaron el, qué? ¿El, el consejo, Ajá. porque le pareció correcto el presidente. Le sí, pareció correcto, sí. Entonces, si todos los presidentes del mundo, eh, o sí, sea, la sí, autoridad sí. más alta de cualquier país, tomara consejo, sería, sería muy mucho sí. mejor. Uh -huh. Y a lo mejor todo eso que estamos viviendo ahorita no lo estuviéramos viviendo. Pues sí, es cierto. El 2 dice firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa. Uh -huh. Sí, para ser un empresario con futuro es necesario tener decisión y ser muy emprendedor. Ok, Aquí es que la firmeza, la seguridad uh -huh. o la determinación con que se hace una cosa. Sí. ¿Qué, ¿Qué importante es esto entonces mi amado, mi amada? De lo que haga. Si tú quieres ser un buen cristiano... Tú así tienes es. que ser firme, firme, seguro uh -huh. y una determinación uh -huh. bien confiada en el Señor. Así es. Porque en ese eh, himno, el rey ya viene, tenemos que estar listos y preparados. Listos preparados. Así ¿Por, es. ¿Por qué? Porque cuando sea el rapto de la iglesia, nada más los listos, los preparados, uh -huh. son los que van a ir con él. Así es. Ahora, hay algo más que quisiera comentar aquí antes de seguir adelante. Tus tiempos mis tiempos y los tiempos de este mundo que estamos viviendo uh -huh. no son los tiempos de Dios correcto, así es las horas que nos contamos los días que nos contamos los años que nos contamos no son los mismos tiempos de Dios así es porque dice que en la, en la escritura que para el Señor un día es como mil años así es de los de nosotros uh -huh. un día es como mil años mil y mil años, años para el Señor como, como un día como un día Uh -huh. imagínate okay. mil días en uno pues sí. los segundos cuánto no, contarían no. No. por miles o por millones ¿verdad? entonces no, el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo Correcto. el tiempo de Dios no es igual que el de nosotros por eso la gente a veces se cansa, se fastidia ¿cuándo ¿Pues están diciendo lo mismo? Ajá. que el rey, ya viene, que el rey sí. ya viene y nunca llegó bueno no ha llegado para ti todavía porque Ajá. tú no lo estás esperando exacto tú estabas a la expectativa, que pasaba pero tú no lo estabas esperando y ya muchos ya se fueron y se fueron sin poder ver esto sin porque ver. lo hicieron en su, tiempo, en su no tiempo no en el tiempo de Dios exacto, entonces es. la vida cristiana es como dice aquí en, en esto eh, parte 2, como un ejemplo firmeza, seguridad o determinación con la que se hace una cosa Ajá. Tú y yo tenemos que tomar una determinación firme uh -huh, para saber qué es lo que queremos hacer. Así es. Por eso la decisión es totalmente personal. Muy personal. Entonces vayamos a, a la siguiente lámina. ¿Qué nos dice la Biblia? Bien. La Biblia nos dice, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí en 22 2228, versión Reina Valera, 1960. Bien, aquí vamos a, a presentarles dos, dos temas, o sea, dos versículos uh -huh. que so, suenan diferentes, pero, pero es el mismo pasaje. Correcto. Porque uno está en la Reina Valera de 1960 y la otra es de la traducción en lenguaje actual. actual. Uh -huh. ¿Por qué quisimos hacer esto para nuestro lenguaje más, más actual? Porque la Reina Valera ya está viejita. Sí, en, en, en los bueno. años. Sí, sí. ¿Verdad? Porque desde 1960 eh, yo, yo estaba chiquito todavía. <ríe> sí, sí en, chiquito. Entonces, entonces eh, dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada entonces ¿cómo te va a ir bien cuando tú te apegas a la palabra de Dios y le obedeces? ¿Sí? y crees la palabra hay quienes tienen su Biblia pero la usan de, de, de, de cabecera nada más o sí. la ponen en el asiento para estar más altito pero no, no, no es para aprender de ella la usamos a veces para otras cosas Ahora sí. más así eh, nos ha tocado verlo, por eso lo digo. Eh, en, la, en la entrada de la casa está una Biblia ahí abierta, grandota de esas de, de, de, de sí. que se le llaman de púlpito, de esas grandotas, así que tiene ilustraciones y todas esas cosas. Pero está nada más de, de adorno. Sí, sí. Está, pues ahí unos salmos o en cualquier sí. otro pas pasaje bíblico, más o menos como a la mitad, para que pues, pueda estar bien abierta la, la, la Biblia. Es de adorno, sí. No, sí. no es para la lectura. No, no, no, no, no la, la persona no, no, no lo toma este para, para vivirla como ese en de verdad. Uh -huh. Este cinco uno dice andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así, entonces no, no nos extraña que estas cosas acontezcan y sucedan uh -huh. cuando no tomamos a la vida en el lugar correcto y, y, sí, sí, y, pues, y, y preciso que debe de ser. Vamos a, al siguiente pasaje. Bien. Vamos a estar en Lucas 12, 35 al 40 y vamos a ver los primeros tres versículos en esta traducción eh, viviente. Viviente. El siervo vigilante. El dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperasen el regreso de su amo de la fiesta de boda entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame uh -huh. los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados les digo la verdad él, mis, él mismo les indicará todo donde es donde sentarse les indicará dónde sentarse se pondrá el en la altar casa. y les servirá mientras están a la mesa y comen fíjate qué, qué hermoso nos está diciendo aquí está poniendo aquí esta ilustración como el ciervo vigilante uh -huh. Dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas uh -huh. como diciendo no se duerman, no se duerman ¿no? así también nosotros debemos de estar en esa misma condición como si esperan el regreso de su amo de una fiesta de bodas uh -huh. porque porque las fiestas de bodas normalmente se alargan mucho sí. entonces están listos para abrir la puerta y uh -huh. dejarlo de entrar en el momento que llegue y llame, y llame. Uh -huh. entonces los siervos hay... que estén listos y al la espera su regreso serán recompensados uh -huh. les digo la verdad el mismo les indicará dónde sentarse uh -huh. se, pondrá... se pondrá el delantal y, y le servirá uh -huh. mientras que están en a la el... mesa el... y coge aquí nos está dando una ilustración tremenda uh -huh. la escritura el sí. trabajo que va a hacer el Señor Jesús aquel día que estemos en sus moradas Amén, Amén. así es pero tenemos que estar listos así para cuando Él llegue tenemos que estar listos Amén, para cuando es. Él toque la puerta vámonos, vámonos con Él por eso es, es, ese himno así de es. el, el Rey viene es bien bonito es muy interesante lo que dice bueno, el, el, el himno y qué bueno que a alguien Dios se lo dio para que lo escribieran exacto amén así es y vamos a continuar con lo que sigue con nosotros Pedro bien nos dice, nos 38. dice sí si eh, puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada pero cualquiera que sea la hora a la que llegue recompensará a los siervos que estén preparados es, vamos a hacer una pequeña sí, pausa aquí. sí, sí Puede ser que llegue a la medianoche o durante la madrugada. Uh -huh. Por eso no sabemos el día ni la hora que el Señor ha de venir por el, su pueblo. Exacto. Okay. No sabemos. Pero cualquiera que sea la hora, o cualquiera que sea el día uh -huh. de nosotros, uh -huh. no es del Señor. Él cuando ya disponga, Él lo va a hacer, él en el momento que sea. Uh -huh. Recompensará a los cielos que estén preparados. Preparados. ¿A quién? A los que estén preparados. Amén. Si tú o yo no estamos preparados, uh -huh. I'm sorry, lo sentimos mucho. Pues sí. Lo va a decir el señor, yo les mandé avisos, les mandé mensajes, les puse predicadores, les puse de mil formas uh -huh. y no hicieron caso. Y no hicieron caso. ¿verdad? Entonces, dice el 39. Dice, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. A ver, aquí nos pone otro ejemplo más, uh -huh. aquí en el verso 39. Si nosotros ya sabemos el día y la hora que va a venir el Señor, ¿para qué te preocupas tanto antes? Sí, ya sabes. Si sabes, pues nomás te preparas tantito y ya, y ya sí. está. <risa> y no, ya está, dicen, es no. La preparación es ya en nuestros tiempos. Así es. Sí, sí, porque sí. no sabemos el tiempo de Dios, no. es este problema. El tiempo de Dios nosotros no lo conocemos Tú no lo conoces, yo no lo conozco y nadie lo conoce. No. Ni el predicador más famoso del mundo no. que ha habido o que hay o que fue, nadie lo ha sabido. No, no, no. no Ni nadie. los mismos discípulos. No, no, nadie. El día y la hora nadie la sabe. Nadie lo sabe. Entonces, pero recordemos, nuestros tiempos no son los mismos tiempos del Señor. Así es. Nuestros tiempos no, no son, son los mismos. mismos de Dios. Correcto. Porque sí. los tiempos de Dios no se cuentan con los minutos y las horas y los días, como nosotros los marcamos en el calendario. Exacto, así es. Tú agarras tu teléfono y ahí siempre te está dando la hora y la hora, vamos a decir, correcta o exacta, uh -huh. dependiendo de la zona donde tú ibas. Sí. Si vives uh -huh. en California, si vives en Miami, te van a dar una hora diferente. Así es. ¿Por qué? Porque tú estás en Miami y te das la hora de Miami uh -huh. y si estás en Nueva York te das la hora de Nueva sí, York si de... te en... En los, en los Ángeles, pues te va a dar la hora de Los Ángeles pero si estás en, en el Distrito Federal de México o estás en Colombia o estás en Venezuela, o estás en España de o Europa. estás en cualquier parte del mundo uh -huh. pues te va a dar la hora de allá la hora de allá uh -huh. a la, a la hora de, de, del país donde estés en la, en la hora la hora que da por la cuestión de la rotación de la tierra pero el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo el tiempo de nosotros no es no. nada idéntico a lo del Señor. También. Entonces en el, el 40. En el 40 dice, Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y este es el, el detalle. Sí, sí, sí. Como decía una cita por ahí. Eh, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Sí. ¿Cuál es el detalle? Que no sabemos la hora en que el Señor venga por su iglesia pero va a venir Así es. y esos tiempos de, de esas epidemias que hay de, de, de esas eh, sí, como sí, llaman los pandemias los eh, sí. es para que nos preparemos pero qué estado haciendo y te vuelvo a preguntar tú qué estás haciendo mi amada tú qué Ay. estás haciendo mi amado estás preparado estás preparada te estás preparando espiritualmente para lo que venga uh -huh. porque te puede llegar el, el coronavirus o te puede llegar el Señor. Sí, sí, sí, sí. O bien, puede pasar todo y, y, y no, no contiene nada. Es Entonces, una, una preparación. Pero es una preparación que sí. debemos de tener. Sí. Si ya es nuestra hora, pues bueno, nos vamos a ir con virus y sin virus. Sí, claro. A veces se puede ir la, la persona más a pensar en eso. Sí. Y ni siquiera le dio sí. el virus, pero con la, la, la otra epidemia que hay es... es la, la, la de las noticias que, que, que están muy desatendidas acá tantos por allá y que ya andan ahí alrededor de tu casa y ya, y pues, ya te dio un ataque sí sí pues te puedes sí. te, te, te puedes infartar sí porque porque te has metido más en las noticias humanas sí. que en las celestiales en las celestiales amén o así sea que es. las bíblicas verdad uh -huh. entonces vamos a continuar para ya ir terminando así es así es. Y siguen la oración. Así es. ¿Por qué vamos a orar? Ok, básicamente dos cosas. Por la protección, ¿por qué no? Pues de, de, de la cuestión del virus. Así es. Pero también por la innovación de nuestras vidas. Correcto. Tenemos que innovarnos. Amén, amén, así es. Que no sí, nos saque de innovamos. momento el virus para poder tener más tiempo y más dedicación para Dios innovando nuestras vidas Así déjate es. que, que Dios use también tu vida eh, imagínate tú hablándole a tus amigos, a tus vecinos a tus familiares, compartiéndoles eh, lo que tú ya estás ahorita aprendiendo en este tiempo que has estado ahí eh, como sí. si estuvieras allá eh, como los monjes allá en, sí. en, en, en, en esos lugares donde van ahí a meditar y todo eso Imagínate todo el tiempo que hemos tenido, ¿estás leyendo? ¿Estás escuchando buena música? ¿Estás escuchando música instrumental que te ayuda a meditar, a reflexionar? ¿O qué estás haciendo? Exacto. Piénsalo bien, ¿en, en qué has estado ocupando todo ese tiempo? Así es. Miren, hay mucha distracción, mucha, mucha, sí. mucha, mucha. mucha y se lo digo porque yo mismo la, la recibo y las borro uh -huh. todas esas cositas que llegan de pensamientos supuestamente bonitos con muchas florecitas consigue bonito. florecitas y tantas cosas y uh -huh. que solo los 20 y que manse a los 30 que manse a los 40 eso es un virus sí, sí que sí. quiere que contagies a otros del mismo sí, sí. virus y que estás pasando por estar lo mandar a todo el mundo, a todos los que te dicen que porque te va a llegar una bendición. Sí. No, la, la bendición no está en eso. Y sí, abriéndoles el, el, el, el camino para que para los que bien, están haciendo la maldad e, entren a más más personas, más redes y, y, y van a hacer sus, sus fechorías. Los listos son los que lo hacen para que todo el mundo lo, lo, lo comparta. Uh -huh. Entonces, y, y me ha tocado que, recibirlos y, y de personas que que digo ay Señor Santo, ¿por qué esta persona atiende este tipo de cosas? Sí, no debemos de caer de, como víctimas de, de eso, porque es como el virus. Discernimiento. El no es el discernimiento. Uh -huh. Por eso es la preocupación. Es, por eso es la preocupación, precisamente como decíamos en, sí. en el mensaje anterior, de qué estamos haciendo, cómo estamos ocupando nuestros tiempos. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está regalando ahorita? ¿Qué estamos haciendo, mi amado? ¿Qué estamos haciendo, mi amada? Okay. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo que tenemos ahora de, de tiempo? Porque mira, antes de, de esto, no había tiempo para nada. Sí, no, el, el, el, el factor tiempo tan importante, porque todo el mundo ocupado, todo el mundo ocupado. Nadie tiene tiempo de, de atender el, las cosas del Señor y ahora que tenemos tiempo, pues, ¿qué estamos haciendo? Ahora, ¿ha servido para educar a la familia? Los que tienen familia. ¿Ha servido para que ustedes como pareja se entiendan mejor? ¿O cuando es que más completos se han tenido? ¿Más disgustos? ¿Por qué? Porque no han sabido aprovechar el tiempo. Sí. Y al no saber aprovechar el tiempo. Yo les comentaba en los videos anteriores, los, el, los tiempos que tenemos nosotros de conocernos mi esposo y yo, son muchos años. Y además de no es, como les decía, fueron siete años, más todos los más de todos casados los que ya son más de cincuenta. Entonces, sí, imagínense sí. entonces el tiempo que hemos pasado y, y pues nunca ha habido un disgusto así que... Pues sí, ya no, la, la dejé ahí tirada en el suelo, estaba eh, sangrando y que, no, no. y que vino la ambulancia por ella. Nada, no, porque no, okay, claro, llegó claro. el policía, no. porque vio eh, la tracalada que tenía. No, no, no, de, de nada de eso. Es. Al contrario, y la quiero más que, que antes. Entonces, ¿por qué? Porque ya, ya me acostumbré a ella y ahora sí. la quiero más. No porque claro. esté más, más, más, más llenita, no, no, la quiero más porque mi corazón... Eh, está lleno de ella uh -huh. entonces eso es lo, lo bonito y eso es lo hermoso y por eso tenemos que orar esa innovación de nuestras vidas como una protección de así contra el Dios amén así es así es una protección entonces oremos y yo voy sí, a pedirle bueno. a mi esposa que ella haga una oración y luego yo voy a terminar con otra bien padre le alabamos le glorificamos le damos con otra gloria y alabanza Señor le damos gracias Señor por el mensaje, por la palabra que usted nos ha dado Señor para compartir a nuestros oyentes Padre pidiéndoles Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús Señor que busquen, busquen su rostro sí, Padre, señor. que busquen su rostro porque eh, no hay nada, nada mejor fuera de usted, de su palabra Señor de lo que usted quiere para nosotros, para sus hijos, siempre dándonos, Señor, el consejo, la palabra para que la vivamos, Señor, y que estemos listos y preparados, Señor, porque su venida es pronto. No sabemos el día ni la hora, pero usted viene pronto. Que nuestros corazones estén listos, preparados y apercibidos, Señor, de que usted nos está enviando mensajes, a cada momento que nos preparemos, que nos preparemos, porque su reino, su reino, en su reino no podremos entrar si no estamos limpios, porque nadie podrá entrar a su reino si no estamos limpios, sin mancha, sin arruga, como dice su palabra, porque nadie, nadie va a entrar a su reino, Señor, eh, con, con, con nada con nada de, de maldad sin manchas, sin arrugas tenemos que estar limpios por la sangre preciosa de, de su hijo Amado enviado precisamente para borrar nuestros pecados para limpiar todo, toda la maldad todo lo que nos rodea Padre Santo, gracias le damos por su grande amor, su grande misericordia y que sobre todas las cosas nos amemos unos a otros Padre, gracias gracias porque usted es grande en amor y grande en misericordia, le alabamos le glorificamos Padre y únicamente Señor tenemos que estar preparados, listos listos porque usted viene pronto, gracias Padre por su palabra en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias. mi Dios eterno y bendito su palabra nos enseña y nos dice que sin santidad nadie le verá Sí, Señor y la santidad viene a ser apartados, apartados de todo aquello que nos puede estropear nuestra relación con usted, Padre Santo. Sí, y para eso nos envió a su Hijo. O usted se humano en Cristo Jesús sí, padre. para presentarse como un ser humano, sí, lleno de amor, y lleno de misericordia y siempre sirviendo, ayudando, sanando, bendiciendo a la gente. Sí dándoles hasta el alimento físico, porque alimentó a mil de, de nada, sí, señor. unos panes pan y peces, y usted alimentó a miles, a miles, a miles, y hasta sobró. Sí. Señor, que así sea compartido este mensaje sí, como los panes y los peces y que todo el mundo pueda alcanzar su parte que le corresponde para sí, llenar señor. tu alma. El Padre mío. Sí, señor bendiga nuestras vidas para poder ser sí, de sí, más sí, bendición sí. A aquellos que puedan estar viendo y sí, escuchando señor, estos sí, mensajes Padre, padre Santo bendiga lo menos que sea, queremos Señor es poder ser de bendición y que sí, este sí, mensaje sea, Señor de que usted viene por su pueblo que sí, tanto sí, nosotros como todos los que nos escuchan y todos los que puedan compartir sí, este mensaje sí, Señor, señor puedan tener el mismo resultado. Sí, Señor. Sí, estar sí, preparados, como nos dice su escritura, sí, como nos sí, dice en su palabra. Sí, Señor. A la hora que usted llegue, que nos vamos a estar Señor. Sí, señor. Porque sí, al recordarme de, de esa película, Señor, del rapto, sí, nos sí, hace señor. recapacitar y pensar hasta dónde realmente estamos listos y preparados. Sí, señor, señor Ay, usted sí, no vaya a llegar. Y que no vayamos a estar listos o preparados, porque nos vamos a quedar. Sí, Señor. Es preferible mejor, mejor estar listos ya, preparados sí, ya. Hallelujah. Para que en el momento, a la hora que sea, de noche, de madrugada, sí, al amanecer, al atardecer, sí, sí, a la hora que sea, que Señor. Sea. Sí, cuando usted sí, se venga por su iglesia, cuando usted venga por su pueblo, Padre Santo. podamos ser de los que vayamos sí, con el Señor. Usted. Y Padre Santo. Vale. Denos esa innovación de nuestras vidas, sí, que haya un cambio, que haya un... que haya un cambio. Como dice uno de los cánticos, que hay, hubo un cambio cuando usted vino a mi sí, vida. Señor. Y las cosas que antes hacía, ya no las hago más. Sí, señor, padre Santo, que así sea nuestra realidad, sí, que así sea nuestra vida, que así sea nuestro caminar en esa vida, mientras que usted llega, Señor, por su iglesia. Sí, señor. Sin preparen cantidad, el Señor nadie, y que ¿sí? todos los que están viendo ahorita el video Señor y los que lo van a estar viendo en la repetición Muy que ellos bien. también preparen sus vidas sí, señor que la preparen Señor para que cuando usted venga tanto ellos como nosotros Señor podamos estar listos y preparados para su venida aleluya sí, y padre, Dios así así. bendiga pues entonces a quienes bendiga, compartan este video, bendiga Señor sí, a quienes sí, que están viendo el video, sí, aquellos, no importa que estén viendo ya la repetición, sí, esa es la, la ventaja, señor, sí, señor, que lo estamos señor, haciendo señor. para que eso sí, perdure por allí hasta que sí. Facebook y YouTube y todas las demás páginas existan. Sí, Señor. Y Padre Santo, y mientras que esto sucede, Gracias. Bendiga, Gracias. A su bendiga a pueblo. Bendiga aquellos que están escuchando y a aquellos que están recibiéndolo en sus corazones, señor. Sí, señor. Porque están diciendo, ven Jesús a mi vida, ven mi Jesús corazón, a mi corazón. Sí, señor. Entra a mi vida de tal forma, de tal manera que mi vida sea totalmente innovada, que ya no siga siendo es, igual, que es, es, ahora Dios tenga una nueva esperanza, que yo ahora tenga una nueva visión, que yo tenga sí, ahora un, un nuevo despertar Ay, en señor. mi vida y sí, que sí, el Señor sí, gobierne, sí, gobierne sí, de señor. la A a la Z sí, vidas, nuestras vidas, todas. para su honra, sí, para su gloria sea, y para paz. su alabanza sí, sí, en Cristo sí. a Jesús Señor. Aleluya, sí, amén amén amén. Amén. Sí, amén. y bueno pues hasta aquí llegamos les dejamos esta lámina así como es. lo hemos hecho así es, mándenos su petición en un mensaje por whatsapp al 469 238 90 07 o bien a hoy oramos arroba gmail punto com y nosotros le apoyaremos con nuestra oración, que el Señor les bendiga grandemente y no dejen de compartir estos videos porque no sabe usted a cuántas personas usted eh, puede bendecir. Así es. Y les amamos en el amor de Cristo Jesús. Si estás en Facebook pues bueno, ahí está el Messenger para que también por ahí, por ese medio nos puedas es. eh, escribir. Si estás ahí en YouTube, bueno, pues uh, usas el WhatsApp o, o uh, usas de alguna manera sí, la forma de cómo eh, decirnos, necesito apoyo de oración en esto. Así es. Y con gusto lo vamos a estar haciendo Así es. y bendiciones y que la paz y el amor del Señor los cuide y los proteja de toda mala contaminación en sus mentes y en sus corazones y que esto del virus desaparezca ya, pero que sea nuestra gran oportunidad para estar en una buena y perfecta comunión con Dios, sí, tomémoslo es. de esa manera Así es, no son de las cosas permisivas de Dios amén el Señor nos está permitiendo para que tú y yo y todo el mundo, en lugar de estar haciendo otras cosas que no debemos sí. hacer, uh -huh. mejor estemos en relación con el Señor. Amén, así es. Así que bendiciones, pues, bendiciones, un abrazo y compartan sus amigos Elida y Rafael. Claro que sí, eh, compartan este material, compartan este video y permitan que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Bendiciones.